Hola, buenas, ¿cómo van? ¿Cómo van todos? ¿Bien o no? Mucho gusto para los que están viendo mis videos por primera vez. Soy Manuel Sánchez o arroba manitegui en Instagram. Por ahí me consiguen, no sé por dónde aparezca. Bueno, ¿cómo van? ¿Bien o no? Eh, ¿Qué vamos a documentar hoy? Póngale cuidado que allá atrás. Estoy en el centro comercial San Roque, aquí en Cajica. Y vamos a documentar esto porque póngale cuidado. Allá se puede pagar... Pues no, nosotros vamos a desayunar Vamos a pagar el desayuno con Bitcoin Pero pues se puede pagar supuestamente todo con Bitcoin Entonces vamos a pagar, vamos a desayunar allá Y vamos a pagar el desayuno con Bitcoin a ver cómo nos va Entonces el logo, la intro y miremos a ver cómo nos va Pagando con Bitcoin el desayuno Croissant Capuchino leche, almendra y Coca-Cola. Eh. Y te vamos a pagar con Bitcoin. A ver cómo nos va. que no a Bueno, a ver, yo me estoy aquí, me quito el, el tapabocas porque estoy solito. Entonces, eh, bueno, el café se llama El Industrial. Está en el Centro comercial San Roque. Y... Bueno, ya escucharon lo que vamos a ordenar, entonces, bueno, a comer y después a pagar, que va a ser lo interesante, a ver cómo nos va pagando con los bitcoins. Entonces, bueno a ver cómo nos va. Los que somos gomosos de la tecnología y que estamos gomosos con el Bitcoin, oiga a propósito, eh, vayan a ver el video de cómo comprar sus Bitcoin en un cajero en Bogotá, por ahí en la lista de videos se los dejo, si aprendo cómo ponerlo en los links o algo así se los pongo al final, apenas estoy aprendiendo pero se los pongo para que lo vean porque está bien chévere y bueno eh, la billetera pues yo tengo los bitcoins entonces se supone que cuando terminemos eh, vamos a pagar por el bitcoin entonces vamos a ver qué pasa esperemos la comida y bueno a ver cómo es. bueno ya llegó el desayuno y se ve buenísimo en la gaseosa y pedimos un croissant de chocolate bueno entonces vamos a meterle muela a esto y después seguimos con nuestra misión listo entonces estamos a pagar con bitcoin entonces con el escáner de la billetera no nos funcionó, pero sí con el escáner del del celular entonces nos pregunta bueno con el escáner del celular nos generó como un, un link y nos dice que generemos el pago entonces bueno vamos a ponerle aquí cuánto vamos a pagar que fue 24 mil Moneda, pesos colombianos, descripción, desayuno, pagar, referencia. pero vamos a copiar este código, vamos a copiar este código. Copiar y vámonos a la billetera. Vamos a pagar 00013. 971 bitcoins y esta es la wallet a la cual tenemos que enviar el dinero copiar y entonces vamos a la billetera le enviar pegar Ahí ya no salió vamos a dar a enviar introduce el valor a enviar 00 000, 000, 13 00 0.0 0 13 71 entonces entonces, ¿será que nos dicen dólares aquí cuánto es? Mira. Tenemos, tenemos problemas, Houston, porque tenemos el saldo en dólares. Pero el valor a pagar lo tenemos que meter... O sea, tenemos la factura en pesos colombianos, ¿sí ven? 24.107 pesos colombianos, que nos dice que es 0.0073971 bitcoins, pero en la billetera la tenemos en dólares. Entonces tenemos que pasar... 24.000... Mejor pasemos ceros... pasemos, Vamos a una calculadora de bitcoins... Bitcoin Calculator O sea, sabemos que 24.107 pesos colombianos son 0.0013971 bitcoins Pero no sabemos cuántos dólares son Si la billetera la tuviéramos en pesos colombianos Pues podríamos pagar, pero no Y el Xpay que nos salió ahí No nos sacó el valor en dólares 0.0013971BTC equivale a 7.52 dólares ahí una calculadora rápido la conseguimos en el buscador y entonces aquí ya vámonos a la billetera y le vamos a pagar 7.52 enviar entonces dice para la dirección TAN tiempo de procesamiento 10 minutos cantidad de enviar 7.52 dólares enviar autorizar esta transacción entonces tenemos que ponerle el PIN confirmación de envío listo en, enviado entonces acá ya nos dice enviado se nos, nos olvidó poner ahí que era desayuno pero bueno marzo 26 12 y 35 un poquito tarde para desayunar pero bueno nos cobraron por ese pago. Oh, miren, aquí hay algo importante que tienen que tener en cuenta. Por ese pago, nos cobraron 0.00030, y algo que es el cobro que es por pagar con Bitcoin, para que lo tengan en cuenta. Entonces, tomémosle aquí un screenshot a esto, para que cuando venga el chico, le mostramos este es el screenshot. Ok, aquí copié el ID de transacción No sé si tengo que ir a pegarlo aquí Ah, miren, de una vez, ya salió en el Xpay Que nos, nos que fue el link que sacamos con el celular Ya nos salió el pago hecho Entonces a ellos ya les debió reportar Entonces miren El industrial coffee shop Ta ta ta Comprobante de pago, cantidad a pagar, cantidad pagada, cantidad faltante. Listo, lo logramos. Pagamos con Bitcoin. Ya saben, si les gustó el video, like. Si no les gustó, también denle like. Está muy bacano. Los que somos gomosos de la tecnología, pues queremos probar todo esto. Y bueno, pagar con Bitcoin. Esto les sirve sobre todo a los extranjeros que vienen, pues... En vez de estar yendo a la casa de cambio y algo así, pues si tienen una, un wallet con con Bitcoin, pues bueno este es el primer sitio que yo veo que uno puede pagar con Bitcoin si hay más, déjenme en los comentarios para ir y seguir probando porque está muy chévere la forma de pagar y bueno, no olviden suscribirse y los espero en el siguiente video muchas gracias al helicóptero, lo teníamos programado para el cierre del video <risa> eh, listo, gracias, y no olviden el like y suscribirse, chao chau chao, chao, chao going